Hola, me llamo debra Farroni. Soy presentadora de televisión, coach de imagen ante las cámaras y disertante. Estoy muy contenta hoy de presentarse, presentar hoy el GIST Tech Connect de hoy, esta hora. Vamos a hablar acerca de cómo obtener ganancias y hacer el bien al mismo tiempo para resolver problemas de manera innovadora con recursos limitados. Sí. Como en todas las nuevas empresas, ¿cómo se pueden hacer soluciones eficientes con problemas, ya sea que el tiempo sea limitado, la pericia o el dinero? Vamos a tratar de responder la pregunta y vamos a escuchar a dos expertas que tienen mucha experiencia construyendo y apoyando empresas nuevas con recursos limitados en los mercados emergentes gentes. Queremos realmente saber qué piensan ustedes y vamos a escuchar sus preguntas durante el programa, así que por favor presenten sus preguntas en el espacio de chat que está junto al reproductor de video o en Twitter por medio del hashtag JustTechConnect. Todos los grupos que se han conectado hoy, les damos una cordial bien, bienvenida. Envíenos sus fotos por correo electrónico por Twitter, también usando el hashtag GizTechConnect. Empecemos dándole la bienvenida a nuestras expertas. Bri Soya Evora es gerente de Aprendizaje e Impacto en el Centro para el Emprendimiento y Desarrollo Ejecutivo, que proporciona capital de crecimiento y ayuda empresarial a empresas pequeñas y medianas en mercados emergentes. También con nosotros tenemos a Natasha Romano Jam, que es directora de crecimiento y estrategia con Bampoo Health, una organización de salud pública que proporciona tecnologías innovadoras que pueden salvar vidas para los niños en entornos de bajos recursos. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vamos a divertir mucho. Quisiera comenzar la conversación preguntándoles cuáles son algunos de los recursos que deben tener en mente los innovadores en entornos de recursos limitados. Empecemos con Bri, ¿qué piensas tú? Muy bien. Quiero empezar diciendo que hay muchísimas eh, fuentes abiertas. Eh, eso quiere decir, alguien ya hizo todo el trabajo para crear las tecnologías y que le han mejorado, eh, le han hecho la vida más fácil a ustedes, que están disponibles en términos de eh, si uno quiere buscar una página web eh, o eh, herramientas tecnológicas, también hay recursos en cuanto a investigación, información, para que sepan en qué se están metiendo. Hay muchas personas que hagan mapas de ecosistemas que llamamos eh, que es un mapa de apoyo que existe para los emprendedores. Ese es un excelente lugar para empezar, do sea donde usted puede trabajar con emprendedores. ¿Cómo se llama? El uh, The Aspen Network of Entrepreneurs. Lo tengo que escribir por algún lado. Es una organización excelente donde trabajan uh, mucho con investigación en mercados emergentes. Yo trabajé con ellos, por eso sé un poco al respecto y eh, tiene una iniciativa de eh, aprendizaje acelerado donde tienen una serie de aceleradores no solo para emprendedores sino que para aprendizaje para por ejemplo una empresa de gana de tecnología que tiene mucha información es eh, dale.org eh, así que natasha estás con nosotros tú qué piensas claro de hecho, estoy aprendiendo mucho escuchándolas a ustedes. Pero lo que quería hacer es hacer eco de lo que dijo Brie. Hay mucha información en línea y obviamente es el primer paso para cualquier eh, solución innovadora. Eh, lo que requiere es entender bien el problema. Tenemos que tener acceso a la información. Por ejemplo, muchas veces en donde utilizamos los eh, conjuntos de datos de fuentes abiertas, hemos también utilizado fuentes que nos ayudan a pensar cómo aposentar un mercado específico con los productos que ya tenemos y también entender bien el panorama. Estos conjuntos de datos nos van a ayudar muchísimo para darnos una perspectiva sobre el problema que tenemos. ¿Nos puedes indicar, Natasha, qué es Bampu y cuáles son algunos de los retos que tuviste que enfrentar en la creación de tu organización? Sí, claro. Creo que tu introducción bastante, fue bastante buena. Es Una organización de la India, creamos tecnología necesaria para reducir la mortalidad de eh, los niños en India y en otros países en desarrollo. Empezamos con nuestra organización con un sistema para dar un seguimiento de la hipotermia en los hogares. Eh, la razón es que nos dimos cuenta que había 20 millones de bajo peso que nacían cada año y cada, la mayoría de estos niños estaban en la India. La hipotermia era, eh, posible, a través de la hipotermia, reducir la mayoría de estas muertes. Así que eso fue un muy buen lugar para empezar. Eh, fue un desafío al inicio porque eh, queríamos ver cómo se abordaba la hipotermia de la manera que lo podíamos abordar. Esto lo podrían hacer los padres en sus hogares y utilizar dispositivos que les iban a durar, por ejemplo, un mes para hacer un eh, seguimiento de su temperatura para evitar complicaciones. Eh, eh, teníamos que hacer eso diseño. Y teníamos que demostrar que podíamos detectar la hipotermia de manera exacta eh, por medio de gestión de la temperatura. y La periferia no es un... El, exactamente lo que uno piensa. Y eso nos tomó mucho tiempo de desarrollo para correlacionar la uh, temperatura del niño con la temperatura, la del entorno. Creamos una solución para generar la evidencia necesaria, necesaria para uh, presentar los datos ante los gobiernos. Muchas gracias. Gracias por el trabajo que haces, Natasha. Bree, te quiero hablar ahora acerca de los emprendedores. has trabajando con diferentes uh, emprendedores en mercados emergentes. ¿Cuál ¿cuáles son las, algunas estrategias que han usado para validar sus ideas de negocio? Eso es muy importante, porque uno no sabe todo perfectamente. Uno puede hablar muy bien, puede investigar muy bien, pero si no tiene un producto que, que la gente quiera comprar o utilizar, no van a tener éxito. Así que el primer lugar donde empieza uno es con sus amigos y familiares, que son los más importantes. En realidad, es lo que más necesita uno en la etapa de ideas. Obviamente, use su red, ¿verdad? Sí, una buena regla. Es que todos, eh, si todos le dicen que todos les encanta su idea y todos eh, le dicen que es todo positivo, aún así hay que hacer investigación. Yo quisiera decir que hay mucha investigación. Y una de las herramientas más er efectivas para emprendedores son los pares. Escuchar qué tienen que decir los otros emprendedores. Y muchas veces la gente les dice, por ejemplo, un inventor es la luz que nos puede guiar. Eso puede ser muy efectivo, pero la investigación nos ha indicado que las redes de pares son sumamente efectivos para... A hacer las cosas de manera muy efectivamente en términos de costo, porque la gente le va a hablar al respecto. No solo para encontrar eh, socios de negocios, sino que a veces es muy eh, difícil de trabajar solo con emprendedora Así que es importante tener esas redes. Es un concepto eh, para promover su concepto y su red. Esto lo vi yo como emprendedora. Después de seis meses, mis amigas emprendedoras me querían ayudar, por ejemplo, firma de su correo electrónico, en los uh, eh, correos que envía por Mailchimp, etcétera. Estas son cosas que le pueden ayudar a los demás de manera muy efectiva. Si están sintonizándose con nosotros en este momento, estamos hablando hoy sobre soluciones innovadoras con problemas cuando los recursos son limitados. Sé que hay muchas preguntas de nuestros visitantes en línea. Pero antes de escuchar sus preguntas, quisiera hacer algunas preguntas a nuestras expertas. ¿Cómo puede un innovador efectivamente establecer redes y aliarse con otras organizaciones con objetivos similares. Bri, empecemos contigo. Sí. Ir a los eventos es una muy buena manera de encontrar y reunirse a otras, con otras personas. Si uno no tiene una entidad de, de muy organizada donde usted trabaje, organice su propio evento. Existe esa sed de conocimiento por parte de los emprendedores. Y el razón de nuestro eh, modelo de negocios es que la gente quiere reunirse, quiere crecer. Así que si uno no se puede unir a una comunidad, cree su propia o comunidad. Excelente, Natasha, ¿quieres agregar algo? Sí, yo podría decir que eso es una estrategia muy importante en Bamboo. Hemos tenido la suerte de ser parte de un ecosistema muy robusto de muchos uh, startups uh, de tech, de tecnología. Hemos hecho redes con todos ellos uh, para uh, obtener sus comentarios, uh, sondear las ideas y también nos da una mejor idea de las organizaciones, ya sea que sean entidades privadas, el gobierno para ver si hay potencial de colaboración y para dar un paquete de ofertas. Y esto nos da una oportunidad de eh, unirnos y estos eh, sistemas de redes ecosistemas nos pueden llevar muy lejos. Excelente, muy interesante. Gracias a las dadas. Ahora vamos a recibir algunas preguntas de nuestros visitantes en línea. La primera es... ¿Qué recursos de financiación están disponibles para los innovadores que quieren lanzar una organización sin fines de lucro en un entorno de pocos recursos? Eh, interesante, pero en general danos una respuesta. Eh, lo más importante es hacer la investigación. Muchas organizaciones, incluyendo utilizar sistemas eh, mapas de ecosistemas en este sector. Eh, no, si uno trabaja en cierta geografía, uno puede encontrar filántropos, colaboración, etcétera, y eso. Hay muchas fuentes que pueden ayudarle. Lo que hay que evitar es irse con cualquier persona y pedirle dinero a cualquiera. Como ya mencionamos, los recursos son limitados. Así que el tiempo es un recurso. Así que asegúrese que están llevando, a, eh, hablando con las organizaciones apropiadas eh, eh, para poderles dar ese servicio. Muchas veces, eh, eh, Confundirse, hacer un error, es una mejor, una buena manera de aprender. Sí, uno aprende mucho. Natasha, ¿quieres agregar algo? Nos puedes dar muchísima más información. Sí. Creo que en Bamboo hemos tenido la suerte de recibir apoyo de financiación de diferentes organizaciones. Eh, somos un grupo financiado por subvenciones. Vemos aquí varios de nuestras eh, organizaciones que nos ayudan, USAID, Grand Challenges Canada, que han sido increíbles y nos han dado eh, fondos de eh, inicio y financiación. Como ya dijo Brie, se trata de encontrar a las personas correctas para trabajar, pedirles recursos. Eh, se pueden presentar eh, propuestas en diferentes lugares, pero hay que encontrar la organización correcta para que lo guíe hacia dónde tiene que ir. No solo financiación, sino también que lo comunique con las redes correctas para que cuando ya tengan los fondos, ¿qué puede hacer con el dinero después? Muy bien, gracias. Eh, tenemos una, uh, una participante de Namibia. Pregunta, ¿los emprendedores cómo pueden utilizar utilizar campañas de marketing efectivamente con recursos limitados. Creo que ambos nos pueden hablar un poco sobre las redes sociales. No quiero hablar por ti. Pero sí, los medios sociales ciertamente muchas veces son gratis o sumamente económicos. Es una excelente manera de darse a conocer. Y, eh, por ejemplo, servicios de correo electrónico, todo depende del paquete que uno elija y a quién quieren comunicar. Eh, cuando uno cree, no tiene que crear una campaña de marketing solo porque cree que tiene que crearla, pero tiene que tener una estrategia y después utilice los recursos gratis o de, bajos, uh, o de bajo costo. ¿Natasha? Cuando pensamos en campañas de marketing, lo que queremos hacer es uh, crear segmentos de mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de una campaña en línea, el mensaje que enviamos a los uh, aliados en uh, salud pública es algo que sea fácil de comunicar a los uh, doctores en los uh, hospitales públicos, a los padres, a las madres. Y tenemos que con, eh, comunicarnos a través de marketing en el terreno, no solamente carteleras, etcétera, sino que eh, cuando tenemos recursos limitados, se eh, pueden imaginar que no podemos utilizar grandes anuncios, etcétera. Así que lo que hacemos es hacer anuncios en los hospitales, eh, capacitación de médicos, de enfermeros y enfermeras, y hablamos acerca de qué vamos a abordar como empresa y que eh, decimos, por ejemplo, eh, somos una empresa de salud pública. Y esa es la forma que comunicamos nuestro marketing. La otra pregunta, ¿cómo podemos hacer redes con otras organizaciones o empresas que están tratando de re resolver el mismo problema? Excelente manera de verlo, porque tú estás en este espacio. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué responderías tú? Sí, tenemos que ser vulnerables. Creo que es una de las cosas de, importantes para tener éxito, para crear confianza con los demás. Eh, muchas veces los empresarios se sienten cómodos compartiendo sus éxitos, sus fracasos, sin importarles qué piensen los demás. Hay que encontrar el, el, la red correcta, primero, ayudándonos a nosotros mismos, ayudando a los demás y eh, pidiendo que nos ayuden a nosotros para así poder devolverles el favor en el futuro. Eh, la reciprocidad es una excelente manera de que se hagan bien las cosas. Muchas veces, eh, la investigación que hago, siempre hablamos de la vulnerabilidad. Nos sentimos muy temerosos porque no podemos resolver todo. Pero así es como nos conectamos con otros. Yo te cuento un poco de qué me ha pasado a mí y puedo decir, mm, eso me ha pasado a mí también. Está Así que, prueben hacerlo. Traten ser vulnerables. Vayamos, Bree. Hemos, eh, tú has trabajando con innovadores. Así que, ¿cuáles organizaciones te han inspirado? ¿Por qué te han inspirado por la vulnerabilidad? ¿Por qué crees? Sí, creo que yo trabajo con el espacio de gestión de impacto. Es una palabra un poco tecnológica, pero, eh, podemos entender que es una empresa que está buscando retornos financieros y al mismo tiempo tener un beneficio social para, o por lo menos, prevenir un impacto social negativo. Las empresas que más me han in inspirado han podido no solo decidir cuál es su misión para decir que quiero crear empleos en mi comunidad, esto es algo importante para mí, así que voy a medir eso, voy a gestionarla. Y no quiero ser estereotípica para decir, o gano dinero o me salgo de ahí. Porque las dos cosas van de la mano. Creo que, lo que más, la organización que más me ha inspirado eh, son aquellas que han podido unir el impacto de la empresa y comunicar ese impacto de manera efectiva. Eso es algo difícil de hacer, pero es eh, un eh, eh, es importante tener impacto. Yo prefiero comprar cosas en una boutique que viene de mi comunidad y es divertido al mismo tiempo. Es una forma de generar ingresos de manera positiva. Es bueno para el planeta y es bueno para las mujeres. Hay que apoyar a las empresas que están alineadas con tus propios valores. Ciertamente, eso es cierto. Natasha, la pregunta para ti. ¿Cuáles fueron uno de los principales desafíos que encontraste para crear confianza en la comunidad en donde estabas trabajando? ¿Estás cambiando el mundo en tu comunidad? Sí, qué buena pregunta. En términos de crear confianza, es difícil porque hay que competir con otras prioridades, especialmente cuando pensamos en, por ejemplo, las prioridades de los padres, darles soluciones que requieren esfuerzo por su parte. Aunque uno haga un gran impacto en la vida de ellos, uno tiene que pedirles que cambien su comportamiento. Así que a veces es difícil, esto requiere evidencia, pero por la naturaleza de nuestro trabajo, estamos trabajando con recién nacidos en un gran riesgo. Eh, las situaciones son muy difíciles y muchos de los padres y madres con quienes trabajamos, eh, les damos, por ejemplo, el relojito para medir temperatura del cuerpo del bebé. Les indicamos cómo se utilizan las acciones correctivas que se pueden hacer, si hay algún problema. Creo que todo esto, si ven eh, cómo funciona el relojito y está ayudando al bebé, van a ser más receptivos eh, los padres al principio dicen, ay, no sé cómo va a sufrir de hipotermia mi bebé si vivimos en la India. Hace calor, es un país tropical. Incluso los médicos nos dicen lo mismo. Les tenemos que presentar los datos a los usuarios para que entiendan la información que les estamos comunicando. De el, hay que comunicarse con ellos de manera que tenga sentido para crear confianza en las comunidades, con los actores. Y eh, es una división del trabajo. Gracias, Natasha. Esta pregunta viene de Luisa de Brasil. ¿Cuáles recursos están disponibles para ayudar a los empresarios a crear un plan estratégico para crear sus empresas cuando los recursos son limitados? Muy buena pregunta. Uno quiere construir esto y ya quiere tener un buen impacto. ¿Qué piensas? Obviamente, quiero recalcar la investigación y los contactos. De hecho, hay recursos en línea que te pueden llevar del punto A al punto B. Diría que también es importante que uno considere todo el proceso. Si uno toma solo como una plantilla y dice, así se hacen las cosas, no es así, sino que tenemos que pensar, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres lograr como empresario? Y trabajar con personas que en, en quien tú con, eh, Confías para que te ayuden el Por ejemplo, una alguien con quien trabajaste antes, alguien eh, que conoces bien para ver si el plan necesita mejoras. Muy bien. De aquí vamos a salir eh, pensando, tenemos que investigar más. Esto es muy importante. En La Paz, Bolivia, en la embajada de Estados Unidos, dicen, ¿cuáles son las mejores prácticas para re, eh, identificar recursos eficientes en recursos limitados? ¿Qué piensas, Natasha? ¿Recursos efectivos en términos de costos? Mm, muy bien. Creo que muchos eh, sabemos que hay recursos gratis en, eh, en línea. Es un buen punto de partida. Tenemos que medir qué es efectivo en términos de costos. Ese es un gran reto y tenemos que ver cuáles son los indicadores que utilizamos para las medidas. Tenemos que crear tecnologías eficientes en términos de co costo para asegurarnos de que vendamos la tecnología de manera que sea mucho más. Uh, económico que el estándar eh, de cuidados actual. Esto es algo que se puede ofrecer de manera efectiva y de, presentando los indicadores para demostrar que comparado con lo que se hace, esto se puede hacer por un precio un poco más bajo. Espero que eso responda a su pregunta, pero en términos de los recursos que necesitamos para desarrollar esto, creo que, eh, tenemos que eh, ser emprendedores. Tenemos que ser exploradores para ver cuáles son los, los recursos y las tecnologías existentes que podamos utilizar para dar una solución efectiva que no sea tan costosa. Eh, puedo responder eh, más o dar más aclaraciones si fuera necesario. Tendremos más preguntas al respecto después. Algo que he aprendido, Natasha, es que lo que uno quiere aprender lo puede buscar en Google. Hay tanto que yo he aprendido de estrategias de marketing para mi negocio que he buscado en Google. Puedo hablar con otros. Les pregunto, usaste esto, usaste lo otro. Uno puede meterse por un uh, callejón sin salida con Google, pero existe. Cristina de Brasil nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias para identificar y validar segmentos de clientes? Así que estoy tomando notas, porque toda la información es excelente. Muy buena pregunta. Me parece que es muy importante empezar con sus amigos y familiares. y eh, y partir de ahí. Pero, obviamente, buscar las re fuentes abiertas. Uno tiene que hacer su propia investigación de marketing. Pero yo diría que eh, usted es una persona diferente y debe usar su ideas nuevas y también utilizar datos de manera rigurosa a través de encuestas, etcétera. Eh, por ejemplo, uno puede hacer entrevistas, eh, encuestas con eh, recursos li limitados en diferentes entornos eh, para ver los diferentes resultados. Los datos eh, hay que recabarlos de manera que sean no solo anécdotas sino que le ayuden a presentar su caso y ayudarle a usted y a las personas que trabajar con que trabajan con ustedes y también para proteger a su inversionista. Se puede usar Survey Monkey y Typeform. Yo utilizo las dos versiones eh, gratuitas y dan um, las versiones pagadas tienen grandes beneficios, pero se pueden hacer buenas encuestas con esas herramientas. Alguien pregunta, ¿nos puedes explicar qué quiere decir eh, exponer tu vulnerabilidad? Me encanta que hayas hecho esa pregunta. Eh, obviamente eh, es difícil entender cómo me va a ayudar esto cuando estoy haciendo mis redes. Hagamos eh, un eh, escenario aquí. Si yo... Estamos hablando de un nuevo negocio, estamos en el mismo espacio, estamos hablando. Y digo, la razón por la cual hago esto y por qué tengo mi negocio de coaching para imagen frente a las cámaras, yo sé cómo es cuando uno no tiene voz. Mi historia es que yo eh, es, me salí del colegio y yo traté, eh, eventualmente llegué a ser presentadora de televisión. Así que esta es mi vulnerabilidad. Te estoy presentando la información. Yo quiero que le entienda la gente mi vulnerabilidad, cómo me ayuda a mí hablándote de esto, claro, te hace mucho más uh, sensible y la gente te va a sen sentir más identificada contigo y van a estar más dispuestos a hablar contigo. Eh, es una, una, no solo con uh, socios de negocios potenciales, sino clientes. Cuando uno se reúne con las personas, cuando los conoces, como empresario, tiene que hablar, no solo decirle, miren qué bueno soy, sino que también decir, soy vulnerable. Hay que trabajar con lo mejor de lo mejor que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que presentar nuestro lado personal, nuestro lado vulnerable y cuáles son las cosas que más les cuestan. Me in, eh, in, han impactado los empresarios que he conocido. Hay gente que te dice, no sé cómo hacerlo, no sé si vale la pena hacerlo en términos de tiempo y dinero. Esto para mí es una vulnerabilidad. Y si te puedo ayudar, te voy a ayudar si te veo así. Natasha, ¿qué piensas al respecto? Porque quiero asegurarnos de que la gente entienda esto. Gracias por esta excelente pregunta. No todos pensamos que tenemos que ser perfectos y la vulnerabilidad nos une. Muchas personas piensan, eh, por ejemplo, lo que tú haces está salvando vidas. Sí, así es. Creo que como empezar, empresaria innovadora, hay cierto nivel de presión que todos sentimos para demostrar mostrar impacto, resultados, especialmente en nuestro entorno. Cuando estamos recibiendo fondos de los financiadores, tenemos que mostrarles nuestro éxito porque nos están dando dinero. Esto es difícil porque muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Y para nosotros en Bempu hemos, a veces, eh, he estado muy comprometidos para uh, eh, recibir el apoyo del gobierno y de la en la india y en otros países para salvar muchos bebés pero esto toma mucho tiempo y mucho más tiempo del que pensábamos creo que de muchas maneras hemos podido utilizar uh, eh, hable acerca de su organización, cómo le empezó, las empresas que están en este ecosistema, como ya dije. Y muéstrele sus éxitos, pero también comparta sus fracasos. Y esto nos permite como una base para conversar acerca de sus problemas. Eh, Estamos trabajando en nuestra estrategia para trabajar con el gobierno y va por muy buena dirección en este momento, pero hemos visto esto en, en nuestro ecosistema. Otros empresarios han tenido mucho éxito de esta manera. Muchas gracias. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, esto suena un poco chistoso, pero tenemos una bar de cerveza que tiene una red de empresarios eh, que donde comparten todos sus fracasos. Es una forma excelente. En el Centro Cultural eh, Salvadoreño Americano, ¿nos pueden dar una manera de hacer que nuestro producto sea más atractivo? Eh, sí, ciertamente muchas veces lo que hace atractivo un producto es cuando es amistoso con el ambiente, es ecológico. Bueno, ¿qué es ecológico? Creo que lo que hay que saber es quién es su público, cuál es su mercado, qué tipo de energía va a conservar, conservar el ambiente y también muchas veces hay maneras especiales de presentarle a los demás para que sea más atractivo. Todo depende del contexto en el que están operando. Creo que dependería del producto específicamente, pero que lo más importante es conocer a su público. Eso es importante para todo. Tenemos un grupo en el centro americano en Namibia. ¿Cómo pueden apalancar los datos los empresarios para su pequeño negocio para mejorar sus ingresos? Natasha. Buena pregunta. Eh, recibimos mucha información de parte de los uh, nuestros clientes y esto nos ha permitido in seguir innovando. Yo he hablado mucho acerca de BEMPU, que es el reloj de temperatura que se utiliza para medir la temperatura de los bebés. En muchos estudios clínicos hemos visto muchos datos que nos ha permitido seguir innovando. Por ejemplo, eh, estamos empezando a lanzar un producto que se llama el Aqua Group, que se utilizará para uh, uh, uh, uh, uh, uh, prevenir que ocurra apnea de sueño en los niños pequeños uh, prematuros. Uh, y la información se obtuvo de información que viene en tiempo real que obtuvimos del campo. Lo más importante es que sean cuáles sean los datos que obtienen, uh, corríjalo y si tienen oportunidad, uh, uh, uh, utilice la información de los consumidores. Gracias. Gracias. Otra pregunta de otro televidente en el Centro Cultural en Salvador. ¿Cuál es su experiencia en general con su público eh, objetivo y con un presupuesto pequeño? Sí, muy buena pregunta. Creo que primero conocer su fortaleza. Usted, si es la única persona en su equipo y no tiene eh, escribir, por ejemplo, no es su fuerte, tiene que tomar una clase, por ejemplo prepararse para algo, por ejemplo. Bueno, no todo el mundo se puede comunicar bien. Entonces, a lo mejor pueda delegar esa tarea. Pero creo que lo más importante es cualquier tipo de comunicación. Usted va a dar un mensaje, una historia. Entonces, también la gente quiere dar las cifras, los números. Pero la realidad es que la historia es un mensaje o herramienta más fuerte porque se conecta con cualquier público. Y saber cuál es su público objetivo, lo que ellos quieren escuchar, eso es muy importante. Eso sí es clave. Y video también es muy importante. Por ejemplo, por ejemplo, no hay una forma que, o sea, el mensaje que se demuestra en pantalla, en vivo, mostrando su pasión y todo eso, eso tiene mucho que decir. Y claro está, porque bueno, también hay que verse muy bien, ¿no es cierto? Con buena luz, con todo eso hay que tomar en cuenta. Sí. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y riesgos de crear una alianza con otra compañía que también enfrenta problemas similares? De hecho, ¿ha tenido usted alguna experiencia con eso? Bueno, en cierta medida, no tenemos ninguna alianza formales con otras compañías que están trabajando en espacios similares, pero sí hemos podido aliarnos con organizaciones para realizar trabajo de instrucción, por ejemplo, hemos trabajado muy de cerca con un hospital general, también con el centro de Harvard, también en materia de innovación, también dirigido a madres y recién nacidos. Y distribuimos también muchos productos para ellos, llamados cada segundo cuenta. Y entonces, es una alianza. Y su objetivo es distribuir esto en la mejor forma posible y al mayor número de madres que se pueda. Entonces, por ejemplo, esta fue una alianza, un intento en que creímos que era un nicho en el que estábamos tratando de ingresar más. Pero hemos tenido mucho cuidado de alinearnos con organizaciones que tienen similares objetivos en mente y que están trabajando hacia el mismo resultado que perseguimos. No necesariamente creamos alianzas con alguien si no es algo de beneficio mutuo. Porque no es algo de, si no están en, eh, alineados con nuestros objetivos, entonces no lo hacemos en ese sentido. Creo que tenemos mucho cuidado con eso porque así debe ser. Pero hay mucho valor cuando se encuentra al socio o la alianza más apropiada. Y para que se crean las dos eh, sinergias entre las dos organizaciones, eso es importante. Y, bueno, nada más importante que uno confiar su propio instinto, ¿no es cierto? La próxima pregunta es, ¿hay programas que usted conozca, para si emprendedores en ciencia y tecnología en mercados emergentes conoce usted? A ver, algo que se me ocurra de inmediato, pero después puedo agregar algo más. Pero sí, que sí lo hay, sí los hay. Creo que. Hay mucha conferencia, mucha competencia en esto, sí. Y realmente depende de su posición, su estado actual, dónde se encuentra. Y nuevamente volviendo aquí, que puede buscarlo en Google, lo que, lo que le interesa buscar. Y, y esto tiene que, tiene que ver con el ecosistema y establecer ese filtro para poder usted establecer y bloquear. Por ejemplo, si se trata de un ecosistema en Ecuador o, por ejemplo, dependiendo del lugar. También, bueno, a mí me interesa escuchar las partes de consultoría, por ejemplo, que promueven esos servicios que atraen eh, capital semilla de algunos inversionistas. ¿Quién quisiera responder a esto? No podemos verte, Natasha. No sé si quieres responder tú o Natasha. Tal vez Natasha pueda responder a esto. A ver, Natasha, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, sí, muy buena pregunta. Y para ser muy honesta, en BEMPU, no tenemos mucha experiencia, experiencia con esto, porque no realizamos tanto trabajo de consultoría. Más bien, se trata de nosotros como trabajamos en servicios y en productos y estamos recibiendo nuestros fondos semilla y trabajamos. Tenemos mucho cuidado de evaluar si se están haciendo a través de subvenciones o donativos o fondos de inversión de capital. Pero debido al carácter de nuestro trabajo, la misión que tenemos, el financiamiento de subvenciones y donaciones nos ha ayudado mucho. ¿Tiene algo más que agregar a esto? Bueno, sí, yo diría que porque yo sé, por ejemplo, de compañías en mercados emergentes que sí realizan en consultoría y realizan ese tipo, atraen a estos inversionistas yo en el mercado en Washington. Creo que eh, depende del el mercado en que se encuentre. Para, en cuanto a la consultoría, es importante tener las evidencias de que usted tiene un modelo sostenible, un buen modelo comercial, y que puede, eh, y sobre todo, presentar eso para dar confianza al inversionista y poder atraer esa inversión. La siguiente pregunta un grupo de Iceland en Alejandría, Egipto. Y creo que yo podría agregar algo también a esa pregunta. Ellos preguntan, ¿qué, qué consejo nos puede dar en, en conseguir cofinanciadores y cuando contrata a sus empleados? Yo, de hecho, yo hablé con una firma de abogados y algo que me decían, asegúrese que tengan todo por escrito. A nivel legal, todo el tema legal y un acuerdo por escrito. Eso es importante. ¿Qué piensa, entonces, por ejemplo, en contratar, tener eso de entrada a los empleados y a un cofinanciador? Eso no lo ha hecho. Sí, es una enorme tarea, es abrubador eso. Sí, en particular, en una compañía, una etapa más adelante, ¿cómo se lanza con eso? ¿Cómo arranca? Eso puede ser difícil. Puede verse, por ejemplo, cosas que se ven muy bien en, por escrito o en papel, pero si no tiene la conexión personal, usted necesita a alguien que le vaya a durar para siempre y que pueda atraer a las superestrellas que quieren su compañía. Eso es lo importante, asegurarse que la gente esté contenta, que los empleados que se les está pagando su desarrollo formación profesional. Bueno, hablamos también de problema de retención no no, no o falta de talento. Puede ser un poco difícil retener ese buen talento, pero más que todo, comenzar. Entonces, si se le puede pagar, si no, se le puede pagar dinero. Entonces, puede compensar dándole flexibilidad con sus horarios. O sea, piense formas creativas de retener ese personal. Imaginen a la gente que con diferentes competencias y destrezas, y por ejemplo, que cuando se trata de diferentes productos, entonces, en su caso, son diferentes personas que van a contratar, ¿no? Personal. Sí, bueno. Yo simplemente haría la investigación en línea y la conversación va a continuar de cualquier manera. Tenemos un vidente de San Pedro, el Centro Cultural de San Pedro Sula en Honduras. ¿Cómo se realiza comercialización en el mercado para encontrar pequeños vendedores minoristas con un presupuesto limitado? Interesante. ¿Qué piensas tú, Bri? Creo que se está tratando, por ejemplo, se está um, pu haciendo publicidad a los vendedores minoristas o atrayendo a otros. Si se está, um, sola, por ejemplo, eh, haciendo publicidad para las pequeñas tiendas o boutiques en un pequeño mercado, por ejemplo. Bueno, y depende de su ubicación, obviamente. Internet es muy buena herramienta, pero no todos los buenos mercados han ingresado a esto. Pero yo entiendo, hay que determinar cuáles son los consumidores que usted quiera atraer y también, hacer su investigación de mercado. Tal vez tenga que pagarle a alguien que vive en un área que usted no conoce y que usted quiere ingresar a ese mercado, que investiguen entonces. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de mercado allí? Bueno, a veces hay un producto que usted quiere lanzar a un pequeño, a los minoristas, digamos. Entonces, usted quiere conectarse con, la, con los locales, trabajar tal vez con una boutique en particular o, o tienda por departamentos más grandes o depende del mercado que tenga. O, o a lo mejor usted quiere, si es la forma, apoyar a su economía local. Yo sé, conozco personas que venden diferentes cosas y lo hacen simplemente desde su página web o compran o utilizan diferentes plataformas para hacerlo, pero también quiero volver a algo, sí, yo sé que queremos hablar de vulnerabilidad, pero esto es algo que... Bueno, la gente realmente no, no es algo en lo que piensa la gente. Y cuando se conecta uno con las personas a, es, a ese nivel, a veces la gente se conecta más con esa parte, con sus debilidades, no con sus fortalezas. Eso me lo dijo un entrenador. Entonces, él me dijo, por ejemplo, bueno, sí, me parece excelente el producto, pero yo soy experta en esto. Entonces, ¿qué, qué piensa usted en este caso? Bueno, o sea, esto lo, uno lo puede complementar. ¿Cómo se sentiría usted qué piensa si alguien le está hablando de su producto y su negocio y que dan la paría de que tienen todo perfecto. Pero hay algo que, bueno, o sea, usted, ¿qué les puede aconsejar? ¿Qué hace? Bueno, yo creo que esto se aplica a cualquier conexión con cualquiera. Y estudios, de hecho, muestran que la forma de caerle bien a la gente es que está mostrar que, que uno más bien quede impresionado, comunicar y más bien uno ser un buen observador y escuchar, escuchar más a los otros. Sí. De hecho, ese elemento humano que es tan importante, cuando uno está estableciendo conexiones y redes, uno se habla y se comunica. Bueno, no solamente, no solamente hablar y conectarse, pero a veces también la gente habl hablar y hablando. Bueno, sí, la, demostrarse un poco esa vulnerabilidad si es, y realmente es algo Clave que para conectarse con el éxito de los empresarios, saber cuándo eh, hacer alarde de las cosas, jactarse de sus éxitos, pero hay que saber comunicarse, sí, entablar uno contacto con su público en línea. Yo creo que todo el tiempo sería la respuesta más o menos donde, mira, aquí los tenemos a todo Wamba, en Windhoek, Namibia. Creo que siempre tenemos que estar en contacto con nuestro público porque en realidad a veces se hace un poco engorroso el proceso. ¿Qué piensas? Bueno, Creo que ese es el tipo de cosa en que alguien puede, por ejemplo, utilizar Twitter o Facebook. A lo mejor no está enviando usted un correo electrónico todos los días y la gente un poco se resiente, pero sabemos que tenemos muchas cosas que hacer. Pero si el, siempre y cuando el contenido sea bueno y haya público interesado, eso está perfecto. Y bueno, asegurarse que su contacto en línea. Tenga buen contacto, eh, buena buen in, in, información, buen contenido. Pero si usted no está enviando sus correos electrónicos, bueno, también puede recurrir a su mercadeo. Asegurarse que el contenido es lo más, los, esté presente. Es lo más importante. Una forma de hacerlo también para saber el impacto que está teniendo es a través de encuestas, preguntándole a la gente, por ejemplo, cuál es su, el, qué opinan del nivel de comunicación. ¿Y qué opinas tú, Natasha? Bueno, sí, el contacto en línea es muy importante, claro está, pero claro que depende. Tenemos diferentes canales de negocios que están dirigidos a, o apuntan a diferentes clientes. No los podemos comunicar con todos al mismo tiempo o siempre, pero con algunos, la comunicación eh, frecuente, siempre y cuando no sea abrumadora, eso ayuda mucho. Hemos tenido muchas historias exitosas de trabajar con países que han respondido positivamente a mensajes que hemos enviado. Y en ese punto, que tal vez no tenían el financiamiento o los recursos y la infraestructura para trabajar con nosotros a nivel formal, pero con el tiempo debido a que estaban en contacto constante y nosotros comunicándonos con ellos, por lo menos con cierta frecuencia, en, en cierto punto en que ellos lograron tener los recursos, entonces pudimos a trabajar ya más de cerca. Y eso realmente ha servido y ha ayudado mucho a la estrategia internacional, en particular en todos los terrenos donde hemos trabajado. La comunicación, en definitiva, es muy importante. El conocer su público, saber qué información necesitan ellos escuchar de parte suya, eso ayuda mucho Gracias, Natasha. Y también en las redes sociales, si alguien se va a tomar el tiempo de escribir un comentario, yo creo que eh, ya sea un pequeño agradecimiento, un emoji, eh, cualquier contestación rápida. Excelentes preguntas, hay tantas preguntas. Quiero preguntarle a las expertas, ¿cuáles serían algunas opciones de financiamiento que los uh, in innovadores en los mercados emergentes deben estar eh, enterados de que existen? Bueno. Todo depende del país, claro está. Pero sí asegurarse de que usted primero investiga para identificar las organizaciones con las que quiere trabajar. Y luego, algo que sí quiero recalcar aquí con los empresarios es que no hay que aceptar todas las ofertas que se le hacen. Hay cosas que le van a imponer condiciones que a lo mejor le causan incomodidad o que a lo mejor no se alinean con sus objetivos a largo plazo. Entonces, yo creo que, eh, sí, a veces uno por impulso quiere aceptar todo lo que se le presenta, pero a veces no conviene todo, ¿no? Y al final, si sí tiene que re renunciar a más de lo que le, ca le causa incomodidad, a lo mejor no sea la mejor oportunidad. Pero hay que conseguir los recursos apropiados, como dijo Natasha, a trabajar con organizaciones que lo van a ayudar a fortalecer a usted, ya que le van a ayudar ya sea a través de redes o de alguna otra manera, pero algo que sea efectivo para usted. Sí, de hecho, Natasha, ¿podrías agregar algo a esto? Sí, bueno, específicamente en Bempo hemos tenido buena suerte en cuanto a financiamiento, se refiere en todo el proceso también en cuanto a los productos, todo desde el capital de semilla hasta luego crecimiento de capital, hemos podido apalancar todo esto y hemos podido continuar innovando para dar algunos recursos específicos que hemos podido aprovechar, por ejemplo. Eh, por ejemplo, la Fundación Melinda Gates y Bill Gates Foundation nos han ayudado con productos para salvar vidas. También la AID de Estados Unidos, también la agencia de, esa de Canadá. O sea, hemos recurrido a varios de esos programas que ellos ofrecen y todo eso nos ha ayudado con el financiamiento que tenemos ahora. Entonces, creo que siempre y cuando su producto o su negocio, su empresa, esté alineada, con lo que esas otras entidades de financiamiento eh, quieran lograr, entonces tendrán buenas oportunidades. Pero identificar la oportunidad es lo mejor. ¿Cuál es su oportunidad más factible? Porque usted no podrá aceptar cualquier financiamiento solo porque se le ofrece. Tiene que haber alineación de los objetivos. Muchas gracias, Natasha. Si sí, esto es una maravilla, hay tantas preguntas tan buenas que están haciendo. Y también en cuanto al financiamiento, bueno, hay otra pregunta relacionada con esto. Opciones de financiamiento. ¿Cuáles serían algunas opciones específicas de financiamiento que usted conozca? Bueno, todo el mundo sabe. Necesitamos dinero para asegurar que se lance y prospere el negocio y cambiar el mundo. Bueno, claro, sí. Yo no creo que haya empleador, empleado, empleadores si no tuvieran el dinero para lanzar esto. Si, por ejemplo, si usted es emprendedor en el campo de la ciencia o la salud, como Natasha, por lo general, un buen lugar para comenzar es, obviamente, diferentes programas en Glo Global Affairs en Canadá. Hay muchas agencias de diferentes países que trabajan en esto, pero si usted no tiene una mentalidad social, entonces. pero si le interesa más, por ejemplo, inversión para lograr impacto, que es lo que está de moda, hay muchas organizaciones que trabajan. Por ejemplo, Andy es una de ellas, pero, pero Jen, en la red global de impacto que tienen un directorado y usted puede ver, por ejemplo, quién está trabajando en su país. Usted puede considerar esos grupos y haga su investigación para ver si va a ser una, algo apropiado para usted. Creo que si usted tiene un enfoque social, tiene que comenzar con sus fundaciones, fundación o con donantes. Si no tiene ese enfoque social, entonces, tendrá que recurrir más a la inversión del sector privado y ver, tiene que ver en su país quién puede ayudarle con esto. Muchas gracias. Yo sé que muy buenas estas preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por sus preguntas. ¿Qué recursos están disponibles para los empleadores para una planificación estratégica? Sí, para una planificación comercial estratégica. ¿Qué piensas, Natasha? Bueno, hay algunos recursos buenos que existen, que también, por ejemplo, de impacto social que existen. Yo sé que existe el Centro Miller, la Universidad de Santa Fe, tiene recursos disponibles. También la AID de Estados Unidos tiene también un documento muy importante para cómo aumentar y crecer en la empresa. Esto se puede compartir después. Estos son documentos que, por ejemplo, se necesitan usar y que nos han beneficiado a nosotros para crear y formular nuestra estrategia, sobre todo para, en cuanto al crecimiento se refiere. El año pasado dirigimos un proyecto. Que buscaba desarrollar una estrategia sobre el aumentar la escala a nivel internacional. Entonces, se le enseñaba a los países que empezaron, por ejemplo, sobre los productos que querían proyectar. Entonces, cuando se quiere conectar con los países, las oportunidades son ilimitadas. Entonces, tiene que formular usted, encontrar una fórmula, es decir, que necesita aplicarse para diferentes países y, sobre todo, que sea la correcta y más apropiada para nosotros. Entonces, tomamos algunas de ambas fuentes. Y lo que hicimos fue formular un plan sobre esto. Comenzamos, por ejemplo, viendo datos que examinan cuáles son los criterios que tenemos que usar de partir de, de allí. Lo filtramos. Y una vez que tengamos países específicos, entonces, adecuamos esto a la, la estrategia a cada lugar. Porque cada país es diferente. Entonces, a lo mejor lo mismo no se aplica en todas partes. Bueno, muchas gracias. Un grupo del, del Centroamericano en Namibia pregunta cómo los empresarios deben proteger su propiedad intelectual. ¿Esto es crítico? Sí, claro, lo es. Gally que es un grupo global, encontró que los emprendedores que tienen una patente tendrán mayor probabilidad de ganar mayor recursos, de captar más capital. Entonces, si tener una patente es muy crítico, sobre todo si se trata de alguna tecnología, en particular, Obviamente, también atravesar el proceso jurídico en el país donde usted está, creo que es un primer paso obvio, inclusive trazar un ma hacer un mapeo de lo que usted va a hacer. Pero si se trata de un país donde no está muy bien claro cómo va a proceder debido a las leyes o la normativa, entonces, ¿para cómo va a proteger usted su propiedad? Entonces, tiene que optar por diferentes formas para proteger la propiedad intelectual. Yo sé que muchos negocios con los que trabajamos en Europa Oriental, por ejemplo, colocan cierta información específica sobre los servicios que brindan de sus productos en línea, pero les pregunta que alguien va a copiar eso. Entonces, hay que tener pensar y saber qué es lo que va a comunicar y a quién puede confiarles información porque hay por ejemplo hay que tener por ejemplo acuerdos de privacidad con sus empleados o cosas así, creo que sí. Eso es lo que si tiene eh, pro eh, propiedad intelectual que tiene que proteger tiene que hacer todo, tomar todas las medidas para protegerlo. Sí, también yo recibí asesoría legal además de todas estas redes. A veces hay redes, redes jurídicas que le pueden proporcionar asesoría legal. Eh, gratuita, sí, excelente. Bueno, no puedo creer lo que ya estamos en la última pregunta. El último pregunta de Andrew, del centro Andrew Young, en la Costa de Marfil. Espero que haya pronunciado bien. ¿Cómo se puede realizar un proyecto válido cuando no se tiene fuentes? confiables y estables, de, o de energía o de financiamiento. Natasha, ¿qué nos dirías? Bueno, muy pertinente la pregunta. Realmente eso es difícil. Y puedo yo entender esa situación en este momento. Y creo que en particular, cuando estamos en el terreno, tenemos que pensar de cómo vamos a avanzar con nuestro trabajo. Porque hay mucho que hay que ver qué se puede hacer, por ejemplo, que no sea en línea. Eh, digamos, si, por ejemplo, está preguntando esto, fuerzas de energía, tiene que asegurarse de tener fuentes alternativas. Digamos, si usted tiene acceso al, al disco duro o, por ejemplo, a sistemas vitales, por ejemplo, en, eh, con un servidor en la nube y donde pueda usted actualizar periódicamente, todo eso eh, de respaldo le, puede, le ayuda mucho. Pero es difícil cuando usted está en el terreno y de repente se va la luz. Entonces, no puede. Y comprometerse y cumplir con sus compromisos, digamos. Pero hay otras formas de superar eso. Yo creo que siempre y cuando usted esté consciente del problema y el tener un plan alternativo, un respaldo, ¿no? Entonces, espero que eso les ayude. Sí, claro, ¿cómo no? Y nos da tanto gusto que ha estado con nosotros. Bueno, ¿saben qué? Se nos parece que ya se nos acaba el tiempo. Eh, quisiera que pudiéramos continuar hablando. Muchas gracias, Natasha y Bri, por acompañarnos y comparta, compartir su sabiduría. También quiero agradecerles a todos los que nos están viendo hoy día, especialmente los grupos que es de, de televidentes en el mundo entero que se han reunido para ser parte de esta importante conversación. Entonces, queremos agradecerle al Centro Cultural en Namibia, el Centro de en Namibia, el Centro Martin Luther King en Namibia. El, el, el Centro American Space en Brazzaville, Congo. El American Space en Noir, Colgo. Y la Red Youth en Reforma en Monrovia, Liberia. Embajada de los Estados Unidos en La Paz, Bolivia. El Walt Whitman American Center en Guatemala. Impact Hub en Puerto Príncipe, Haití. Centro Venezolano-Americano en Caracas, Venezuela. En la Biblioteca Pública Benjamín Franklin y Centro Cultural en San Pedro Sula, Honduras. Muchas gracias. Y American Corner en Pristina, Kosovo. Alex y Alex Alejandría en Egipto. Y Alex Space y Alex en Alejandría. En Túnez, Tunisia. Bueno, aunque ya se nos acabó el tiempo, no queremos que esta conversación se detenga. Entonces, continúe con su conversación en Twitter con el hashtag GIST Y también puede entrar a gist.org para cualquier otros eventos y para informarse sobre lo que vamos a tener a futuro. Gracias por acompañarnos hoy día. Y muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Tengan muy buen día.